Hola, soy Tim. Esta es la quinta de la serie de lecciones para que aprendas a tocar la guitarra. En esta aprenderás a leer otra notación de guitarra muy popular llamada tablatura. También aprenderemos a tocar melodías monofónicas. Antes de empezar, usa el afinador para asegurarte de tener la guitarra afinada. Hemos visto que los diagramas de acordes son estupendos para escribir y aprender los acordes básicos de una canción, pero no muestran melodías, líneas principales ni solos. Para eso está la tablatura. La tablatura, o tab, es otro tipo de notación para guitarra. Las seis líneas horizontales representan las cuerdas. De graves a agudas, mi grave, la, re, Sol, Si sí y Mi agudo. Los números muestran en qué traste se toca cada cuerda. Por ejemplo, un 2 en la línea inferior o sexta indica que se toca la cuerda Mi grave en el segundo traste así. Un 3 en la segunda línea desde arriba significa que se toca la cuerda Si en el tercer traste así. O cero, en cualquier línea, indica que la cuerda se toca al aire. Los números apilados unos sobre otros representan notas que se tocan simultáneamente. Por ejemplo, un 2 en la línea superior y un 2 en la segunda línea se tocan así. Las líneas verticales en la tablatura no tienen que ver con el mástil. Simplemente dividen la tablatura en compases. La tablatura se usa para todos los tipos y estilos de guitarra. Es mucho más detallada que los diagramas de acordes y sirve para escribir partes de guitarra complejas. Ahora que conoces lo básico de la tablatura, vamos a usarla para ayudarnos a tocar notas individuales. Como el rasgueado, la pulsación se basa en el golpe descendente y el ascendente. Empecemos con golpes descendentes en la cuerda mi aguda, siguiendo la tablatura. Primero, pulsa la cuerda mi al aire. Luego pisa la cuerda en el primer traste con el índice y vuelve a pulsar. Después, pisa el segundo traste con el corazón y pulsa. Y acaba en el tercer traste con el anular. Ahora toca las mismas cuatro notas en sentido inverso, empezando en el tercer traste, segundo, Primero y al aire. Toquemos las cuatro notas arriba y abajo dos veces, sin parar. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora pasemos a la cuerda así. Usaremos los mismos trastes y dedos, pero tocaremos un golpe ascendente cada dos notas. Así. La mayor parte del movimiento de la púa debe ser en la muñeca. Usa solo la punta de la púa para poder moverte fácilmente por la cuerda. Ahora, toquemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez que te sientas cómodo tocando estos ejercicios en estas dos cuerdas, prueba a tocar lo mismo con otras cuerdas. Concéntrate en tocar cada nota al mismo volumen y mantén un ritmo constante. Empieza lento y cuando te sientas preparado, sube la velocidad. Ahora que sabes tocar notas sueltas y leer tablatura, empecemos a tocar melodías. Recuerda, en cualquier momento puedes pulsar el botón de ciclo y seleccionar los compases que quieras ensayar. Empecemos con las notas en la primera y segunda cuerda. Esta primera melodía usa las cuerdas al aire, mi aguda y si, y las notas en los trastes primero y tercero de dichas cuerdas. Tocaremos todas las notas con golpes descendentes, así. toquemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay otra melodía tocada en las dos primeras cuerdas. Esta incluye notas en el segundo traste de cada cuerda. Empieza con una rápida pulsación abajo-arriba en las primeras dos notas. Ahora toquemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. De nuevo. Las siguientes dos melodías se tocan en la tercera y cuarta cuerda. La primera va así. Toquemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. De nuevo. riff es una parte de guitarra que puedes tocar una y otra vez en una canción. Todas las melodías que hemos estado tocando pueden repetirse para formar riffs. Aquí hay otra. Toquemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Terminemos con dos melodías que usan notas en la quinta y sexta cuerda, la y mi grave. La siguiente suena mejor cuando se toca rápido, pero al principio prueba despacio. Toquemos juntos. 1, 2, 3, cuatro. De nuevo. Aquí tenemos otro ejemplo de riff. Este es bastante complicado. Utiliza el botón de ciclo y el regulador de velocidad mientras practicas. Toquémoslo juntos. 1, 2, 3, 4 de nuevo Ya deberías estar listo para tocar la canción de esta lección Es la misma que aprendiste en la lección 4 pero ahora puedes seguir la tablatura y tocar la melodía sobre los acordes Recuerda, es mejor empezar lento e ir aumentando la velocidad Diviértete. Y cuando creas que ya te suenan bien las melodías de esta lección, pasa a la lección 6 para seguir aprendiendo. Cuando estés listo, visita la tienda de lecciones de GarageBand, donde podrás adquirir lecciones de artista, de canciones a cargo de grandes músicos y compositores.